Bueno, tenemos una entrevista de lujo, porque entrevistamos a un gran artista, y además de estos artistas que se preparan, que estudian, eh, que han ido a muchos sitios, han colaborado con artistas de élite, con bailaora también, nacionales, eh, bueno, una maravilla, y se trata de Vicente Fernández, conocido como Tim Fernández, eh. así que tu nombre artístico, que es muy bonito y además muy corto, muy fácil de recordar, claro. Tim Fernández, eh. o sea que ha sido acertado. ¿Qué tal estás? Muy bien, Elena, es un gustazo, un honor estar estar con ustedes aquí que mandasteis un cartel donde se veía pues tu nuevo trabajo sí. y que me hizo mucha ilusión porque ya el nombre ya me, me gustó, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a entrevistarlos y que me hable de ese trabajo. Además, que se va a presentar en Marbella, ya faltan unos días, la cuenta atrás. Pero antes de hablar de este nuevo trabajo, vamos a un repasito por tu vida, si te parece, porque empezaste muy, muy, muy niño, eres muy joven, sí. pero que empezaste casi un bebé, ¿no? Prácticamente sí, yo en mi casa ya cantaba y tocaba la flauta del colegio, <ríe> empezaba a sacar melodías de la niña pastor y del barrio, de lo que se escuchaba en ese momento. Y con el piano mi, mi hermana cantaba, mi hermano tocaba, entonces yo prácticamente de, desde que nací ya estaba en la escuela, como yo digo. Sí, o sea, que que, tú eh... no te desde los seis años, ¿tú recuerdas ya, tienes recuerdos de que te gustaba a ti ya? Sí. ¿no? Sí, sí, porque es que lo que más recuerdo es que no paraban de poner cintas de vídeos también... ...de Paco de Lucía, de Camarón, de Manuela Carrasco, de Antonio Meirena... ...de La Paquera de Jerez, todo eso, con todo eso me he criado yo, la Fernanda, la Bernarda... ...pero bueno, ya cuando tenía ocho años eh, me presenté a Veo Veo al programa de Teresa Raval... ...sí, sí. es más o menos de de mi hijo sí. y, ...y me hijo tocaba el piano y yo me acuerdo... ...de esa, que se hacían allí... ...pues de sí, normal, ¿no? No de normal, sí. A ese, ese fue el primero con ocho añitos... ...que me presentó mi tío Manolo... ...que bueno, pues fue una experiencia... ...yo era muy niño, me ponía muy nervioso... ...la cámara moviéndose delante mí ...y yo me quedaba mirando a la cámara, bueno... <risa> sí. eh, ...y bueno, y luego me apunté con, con 11 años... ...me apunté ya al conservatorio... ...porque aparte ya de cantar y eso... ...pues me gustaba mucho la música ¿no?... ...y, y mi profesor de primaria de la, de la asignatura de música... ...me dijo un día, Carlos Hidalgo se llama él... ...me acordaré siempre... Eh, ...tú no vayas a ser como todos los gitanos... ...que todos tenéis mucho arte y casi ninguno... ...queréis estudiar, digo, sí, es verdad... ...que ahora por suerte hay muchos que han estudiado... ...hay abogados, hay policías, hay músicos con todo... ...hay muchos... ...y pero bueno, me dijo a mí eso porque... En esa, ...era hace ya también muchos años... ...y dice, te apuntas al conservatorio... ...y si tu padre no te quiere apuntar, te apunto yo... <ríe> ...y llegué a la casa súper motivada, le dije a mi padre... ...pues yo quiero ser músico, o me apunta al conservatorio... ...o me apunta a mi maestro... <ríe> ...y mi padre pues dijo, pues mira, pues la verdad es que para estar... Eh, ...porque nosotros venimos de familia trabajadora... ...mi padre coge aceitunas, en Jaén... ...después hemos estado vendiendo un montón de años ropa, pantalones, en, el bar, en los baratillos... Sí, visto un vídeo, que te sí. estaba entrevistado, estás en el mercadillo... Eh, ...ahí nació totalmente, ¿no?, o sea, un currante en alto, ¿no? ...sí, gracias a la escuela que me ha dado en los principios que me ha dado mi padre... ...pues hoy soy quien soy, que es verdad también que eso queda ahí, ¿no?... ...porque desde niño me ha enseñado pues... ...sobre todo el respeto... Eh, ...el intentar aprender todo lo que pueda... ...adaptarte y ser una persona de bien... ...que tú no tengas que ir mirando para atrás... ...a no ser que te llamen... <risa> Eso, <risa> claro. bueno. ...y de los instrumentos por ejemplo... ha optado por un instrumento muy especial ¿no?... ...que a mí también me llamaba la atención ¿no? ...bueno yo no opté... ...por mira te cuento Elena cómo fue... ...yo quería entrar al conservatorio... Y como entré con 11, te hacen, eh, tienen prioridad los de 8 años. Te hacen una pruebecita para ver más o menos el nivel de oído y de ritmo que tiene. Y yo aprobé con un 9 y medio por ahí, pero claro, tienen prioridad los de, los de 8 años. 8, 9, yo entré con 11. Y cuando fui a mirar la lista, yo elegí guitarra, porque mi hermano tocaba la guitarra, mi hermano mayor, o piano o flauta. Te daban a elegir en orden de prioridad algunos instrumentos. ...y cuando llego veo que ha aprobado... ...pero que solamente puedo entrar en violonchelo... ...y creo que éramos dos... ...los que habíamos cogido, que seríamos los dos más mayores... ...y bueno yo no sabía ni lo que era... ...vino mi tío Manolo conmigo, el que me llevó al veo veo... ...me dijo... ...anda violonchelo... ...dice, vamos, vamos a verlo primero... ...tú pruébalo si te gusta y tal... ...y, y, y tú no te aburras por eso porque ya de entrada... Pues para estudiar sorfeo y lenguaje musical, tenía que aprobar el primer año el instrumento que me dieran. Entonces el chelo era muy caro. En mi casa teníamos guitarra nada más y mi padre me dijo. Bueno, tú aprueba, aprueba, y luego ya vemos si cogemos pensando el. Pensando que no ibas a ahora Exacto, exacto. Llegar a nada, ahora pon esto. Pues llegábamos del baratillo. Eh, ...y mi tío, o yo, bueno, yo del instituto... ...mi tío del Baratillo, pasaba por mí... ...vamos, que sé que te está aburriendo... ...que no estás, me enteraba que no estás yendo al conservatorio... ...porque no te gusta... ...claro, no podía estudiar en la casa, pues... No el... ...que vamos a hablar con los maestros... ...y hablaba con la maestra, la hablaron bien de mí... ...mi tío pues, se, se vino, curioso, ¿no? sí, se sí, fue pues, orgulloso y se dijo... ...bueno, vamos a hacer una cosa... ...vamos a ir al conservatorio... ...que nos dejen un aula libre que tengan ellos... ...y te vienes todos los días que estás cerca de la casa... ...y que te presten el chelo... ...el chelo que había un chelo en la clase... ...que era de tres cuartos... ...era más pequeño, una medida más pequeña... ...de la que yo necesitaba... ...pero me lo, me lo prestaba la, la maestra... ...sí sin problema, es que no sabemos... ...si el niño se va a cambiar el año que viene o no... ...y como tiene que aprobar... ...total que saqué un sobresaliente en chelo... ...yendo todos los días a, al conservatorio por la tarde... ...pidiendo que me dejaran el chelo y un aula libre... Hay ...que tener voluntad, ¿eh? un niño... Bueno, estamos hablando de un niño... ...que tengo 11 años, un niño... ...y, y se tuvo que voluntad y todos los días practicar... ...para sacar notas... ...pues sí, porque... ...bueno, gracias a mi tío, que me apoyó mucho también... ...porque yo me estaba aburriendo, era un niño y él venía... ...se quedaba desde las 4 de la tarde que nos dejaban un aula... ...hasta las 9 que cerraban el conservatorio... ...se quedaba dormido escuchándome tocar... ...tocar y estu estudiar más bien... ...porque eso sonaba fatal... ...al wow. principio suena que eso no hay quien le saque sonido, Elena... <risa> oh, oh, oh. ...y lo veía yo así que se quedaba casi dormido... ...venga, repito otra vez que la última nota... ...no te ha salido muy bien... ...venga, empieza del principio... ...y ya y ya me daban calambre aquí todo está... ...de, cua, de cuatro a nueve... ...la guitarra también salen callos también... Sí. ...de tocar y sangra y todo, ¿eh? Sí. sí, sí, no son... Es, ...es muy sacrificado, cualquier instrumento es muy sacrificado... Y, ...y bueno, yo con la emoción de que me iban a comprar mi violonchelo... ...mi tío me dijo en los estudios, dice... ...te veo estudiando... ...y ya te imagino yo en los teatros... ...dice además no vas a tener competencia Tim... ...porque tú ya eres flamenco de nacimiento... Sí, ...encima la sangre está la sangre, ...claro... ...tú vas, lo que te queda es aprender bien... ...a tocar ese instrumento que... ...los maestros son los que te pueden enseñar... Es ...que porque es verdad que maestros de guitarra... ...hay muchísimo porque en España la guitarra se toca muy bien... ...y el instrumento oficial... ...no... La, la Pero, no ...claro... Maestra, ...total... ...pero violonchelo como no te metas a un, a un conservatorio... ...no es tan fácil encontrar a un profesor... No, no he leído que, ...que te gustaría seguir estudiando y ir a país donde realmente... Sí. ...no, el país donde realmente se enseña... ...sí, me, hubiera, me gustaría en algún momento pasar por Viena también... ...sí, de la música clásica totalmente... ...y vamos a hablar también de, de tus trabajos... ...porque bueno, eres músico, eres compositor, eh, violonchelista... Eh, ...¿qué más, flamenco?... ...flamenco, flamenco de... fusión también, ¿no?... Sí, ...porque... ...a mí me gusta la música... Sobre ...la música genial, ¿no? ...sí, a mí lo que más me gusta es el flamenco... ...porque lo primero que he aprendido y... Cuando, ...cuando estudias más tipos de música... ...te das cuenta de la complejidad de uno y de otras ¿no?... ...todas son... ...hacerlas bien, todas las considero difíciles... ...pero es verdad que el flamenco tiene... ...un plus muy grande eh, de dificultad... ...entonces, pues sí, yo me considero flamenco... ...pero amo la música buena... ...para mí hay dos tipos de música... ...la que me llega o la que no me dice nada... ...ya sea del género que sea... ...puede ser inclu incluso flamenco que no me llegue... ...pero para mí hay dos tipos de música ¿no?... ...entonces... Pues, y, y vamos a hablar también de esa trayectoria de que saca el primer disco, porque lo sacaste en el 2017 fue el primer... 2018, Dis... Alma Bohemia, sí, ocho canciones. Habías escuchado el 2017 el 2018, cada año te habías tenido... Sí. <risa> sí, también, no he parado de hacer cosas. En el 2018 yo estaba tocando en las calles de Marbella, yo tocaba en la Plaza África, he estado seis años de músico callejero. ...y con ese, bueno, con, con, poco a poco me pude pagar mi disco... ...que me lo hice de la manera que yo pude... ...Alma Bohemia... ...y me atreví como a decir... Bueno, ...voy a sacar mi disco a ver si soy capaz de componerlo... ...cantarlo, tocarlo todo y... ...como una cosa personal... ...un proyecto personal de crecimiento y al mismo tiempo... ...pues si tenía un disco en la funda del chelo... ...ganaba más dinero que si solamente me echaban monedas ¿no?... ...pues era todo, intentas crecer siempre... ...y luego después del sí, disco Alma Bohemia... 20, sí, pero porque, eh, eh, ...has colaborado con personas importantes también ¿no? Bueno pues sí, la verdad es que sí, porque mira... ...el primero que me llamó cuando yo tocaba todavía en la calle... ...fue el cantador flamenco El Pele... ...El Pele de Córdoba, bueno que es un maestro... ...es de los últimos que quedan de la... ...de la vieja escuela... Eh, ...y con él he tocado dos veces, me llamó... ...que quiero que toques conmigo el violonchero, eh, en mi espectáculo... Sí. ...dos do hicimos, en el homenaje al Chino de Málaga también... ...sí, sí que estuvo, ahí también le toqué a él... ...bueno, eh, con Juan de Juan, el bailado Juan de Juan... También. Mucho, muy maravilla, ...que lo vemos muchísimo, sí. eh... ...tiene todo el arte y va a lo entrevistado, ¿eh? ...en la sí. ...Juan de Juan es una persona increíble y un, un artistazo brutal... Eh, ...me está enseñando a mí mucho porque resulta que vivimos enfrente... ...nos juntamos todos los días... ...y, y todos los días también, mira a ti lo que ha sacado... ...toca la guitarra muy bien también aparte de bailar... La, la, la, ...es un maestro, un genio, genio... Además, de hecho, ...hace poco que estuvo en una gala aquí en Puente Romano... sí, sí lo pues sí. pues ...y sí. ahora bueno que va a participar también en tu nuevo trabajo... ...que vamos por partes, sí. y vamos por el 2018 ¿no? sí <risa> bueno después en el 2019 a final bueno, justo en la primera semana que nos confinaron eso fue en el 2020 la primera semana saqué el el single con el videoclip de dame una sonrisa que fue otro single que saqué y ya he estado más trabajando buscando trabajo porque ya terminé de estar en la calle y empecé con los hoteles los festivales otra otro un pasito más ¿no? he estado más dedicado al trabajo hasta que bueno, el día 5 de mayo salió el tema de esa mirada que es el nuevo single que he sacado que ahí me colabora el, el gran Ricardo Marín que aparte de ser también una persona increíble es un artistazo brutal y yo desde la primera vez que lo, que lo escuché, lo conocí, dije eh, esto es un maestro lo tengo aquí cerca mía, encima buena gente y cuando compuse el tema como él canta pop y este, este tema que he compuesto ahora es muy flamenco pop. Primero que se me vino a la cabeza, digo, Ricardo, ¿tú quieres colaborar? Y me hace la segunda estrofa y lo que tú quieras. A ver, pásame. Hombre, claro que sí, te meto una guitarra y todo. Total, que, que, es que no. Sí. Te juntas con lo mejorcito, con la creen de la creen, como dirían los franceses. Sí, sí, claro que sí. Es que si no. Ya que sí. suena, suena esa mirada. A mí, a mí. Eh, que me, es que no sé lo bueno de este tema, que es una de las cosas que más me gustan, aparte de la musicalidad tan grande que hay, porque hay músicos muy buenos como Juanito Heredia, que es el percusionista de Chambao, eh, Raúl Valencia, que es un gran guitarrista de aquí, de Marbella y pedazo de músico también, eh, Juan Soto, bajista, Ricardo Marín, eh, Celia Flores me hizo los coros también, la, la hija de Pepa Flores, Celia que. ...es increíble... ...tocó el teatro también... Que ...estuvo aquí hace años... Bueno, ...sí, es, es una artistaza sí. y súper buena persona... ...y bueno, tenemos a Ana Vega también a los coros... ...que es una... ...una ojeneta... ...que canta muy bonito y también... ...me encanta, yo la escuché y digo... ...tienes que hacer tú los coros también... ...y la verdad es que suena a mí... ...porque lo que te quiero decir es que no... ...no se parece, no se parece a ninguna otra canción... Ni en la música, ni en la letra, ni. O sea, el... Sí, el propio, eh, ¿no? sí. Parte de ti, ¿no? diría, ¿no? Esa mirada sí. fue una parte de eso, de tu mirada y fue sí. una parte de ti, de lo que has hecho, ¿no? Y tu evolución también, ¿no? Totalmente. Como artista eh. como persona, ¿no? Sí, siempre va una cosa relacionada con la otra, so, por, por supuesto. con ese nuevo trabajo, ¿no? Muchísimo, hay, muchísimo. ...sí, porque es muy bonito, me ha salido muy bien... ...también Juan Diego, no quería dejarlo atrás porque... ...Juan Diego es el, bueno, en el que grabé en su estudio... ...muy amigo mío también, un pedazo de profesional increíble... ...y que le ha sacado un sonidazo a esa mirada... ...mucho más de lo que yo tenía en mi cabeza sonando... ...o sea, muy bueno, su estudio se llama Room. Y, lo, y, ...y vamos, quien quiera grabar es que de verdad ...si quiere calidad merece la pena aquí en Marbella... ...tenemos muy buenos, muy buenos músicos, artistas y, y, y técnicos de grabación... ...y de mezcla como es él. Yo cuando bueno. entrevisto artistas así pues... Eh, ...que, que le hablo del amor, del desamor, los temas ¿no? ...que normalmente se escuchan... ...pero no sé si a ti por ejemplo te inspira más... A ...hablar del desamor, inspira más, no sé qué, qué inspira más... ...si hablar del desamor o del amor... ¿o qué, qué, ...¿qué te inspira más? Bueno... Lo que más me inspira a mí es el amor realmente, pero también es cierto que, que cuando uno, yo como artista por ejemplo, pues tiene desamor, también que, que eso existe para todo el mundo, mi forma de canalizar ese, ese mal trago, esa, esa mala, ese La mal sentimiento, eso, pues es inspirándome en, en sacarlo, plasmarlo con, con una canción, llevándolo lo más bonito que pueda. Con el tema de la chaquira, de todo esto, ¿no? Que Pero se no enfada no, con sus no, parejas y. Un poquito más de despecho, y... más despecho. Yo intento, yo así no compongo. Se inspira, se inspira de... Claro, cada uno se inspira en lo que puede. Que es que así, ¿no? Así bueno, este verano, ¿dónde te vamos a ver actuar, ti? ¿Dónde vas te Pues tengo algún bolito en Sakai Beach, así en Chiringuito, en Beso Beach, estoy en Estepona casi todos los viernes. En el, ...en el Hotel Hard Rock... Eh, sí, no, ahí, que, como, tengo ...en el Fuerte todos los miércoles... ...que lo van a brillar en el Hotel El Fuerte... Eh, ...y que, es que tengo la tengo que mirar la agenda... ...porque es que es una locura... La la sí. cosa, la sí. la ...vamos a hacer la presentación la del videoclip... ...de esa mirada... ...el día 18 jueves... A las, ...de 8 a 9 en, en El Bordón... ...en, el, en la Taberna El Bordón... ...aquí en Marbella con Manuel de la Josefa... ...y... ...y bueno va a venir Juan de Juan que también... Eh, ...es que es una sorpresa, no lo quiero hablar esto... ...pero vamos a ver unos sí, cuantos... ...y bueno me imagino que habrá un aforo limitado... ...habrá que confirmar que quiera ir ¿no?... ...o sea que llamen allí mismo al Bordón y... ...sí, eh, va, va por invitación porque el Bordón... ...cabe un número de gente y entre familia, amigos, prensa... ...y, y eso ya está, ya está que lo vean en nuestro canal, que para eso claro. está que lo vean ahí en Boom Marbella Televisión o las tardes con Elena donde pondremos esta bonita entrevista que hemos compartido hoy y que bueno, que haya muchas más ¿eh? que, que nos encanta tu trabajo he seguido tus vídeos he estado mirando tu trayectoria y he dicho, pero bueno, ¿de dónde sale este chico? ¿de dónde sale? <risa> <risa> que bueno, de familia también de artistas, que, que lo llevas en las venas sí. y te deseo mucho, eh, mucho éxito con este nuevo trabajo y con muchos más que van a venir en un futuro próximo que me imagino que ya tu cabeza estará dando le Huerta ya sí. a muchas cosas. Sí, ya, ya de momento tengo. Ya estoy grabado, grabando otro single y todavía no he terminado. Quiero comentar antes de que se me olvide que mi, mi single nuevo es Samira. Lo podéis encontrar en, ya en todas las plataformas digitales buscando Tim Fernández. Y, ...y también en mis redes sociales... en Instagram lo tengo como... oficial ...team con T de Toledo... ...y latina y N de Navarra... ...que si me buscan con M no, no me encuentro, o sea, eso... Eh, pues ...lo pondremos también, lo pondremos en pantalla... ...para que la gente... ...y que lo hagan correctamente para seguirte... ...como nosotros lo haremos ya también siempre... El deseo pues como te he dicho antes... ...de ver lo mejor de lo mejor... ...y que nos veamos sí, mucho Elena. eh... ...que nos veamos claro eh... Sí. ...iremos a verte en alguna actuación... ...ya nos vamos mensajeando... ...cuando queráis gracias. será un gusto Elena... ...muchas gracias... ...suerte...